En esta ocasión, para conmemorar a los fieles difuntos, tenemos como invitados especiales a nuestros queridos amigos de Tercera Piel, de Aini, Perú y de Huayna, Bolivia, que han montado estas mesas magníficas de tradición andina, que nos recuerdan que no somos los únicos que celebramos el Día de Muertos, sino que también es una tradición latinoamericana. En el museo hay palomita y Bolivia presente por vos vidita Hay palomita y... Por vos vidita y. Capu Capuca poral hay palomita y... Digamos que el huayna, por vos vidita y. El que baila cueca, hay palomita ahí, a Bolivia danza, por vos vidita ahí, y, y la embajada, ay palomita ahí, se han hecho a los locos, por vos vidita y, Gobierno de México.